En este momento se está debatiendo la abrogación de la ley 1386 en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Después de un cuarto intermedio para terminar de redactar el informe, ya se está debatiendo. Diferentes diputados y diputadas están haciendo uso de la palabra de una sesión que aparentemente va a ser maratónica. Por otro lado, después del anuncio el sábado por la noche del presidente Luis Arce de abrogar esta ley y convocar a los sectores al diálogo y a la pacificación del país y retirar las medidas de presión, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, ha definido unilateralmente no levantar las medidas de presión porque, ya no era el pedido solamente de la abrogación de la 1386, sino aparecieron otros pedidos en el camino. ¿A qué estamos apuntando en el país? ¿Hasta dónde se va a llegar con estas medidas de presión? Después de que el sector de transporte y el sector de gremiales, que era la gran masa social organizativa que estaba apoyando el paro, ha definido levantar el paro y desde mañana empezar a trabajar. De igual manera, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández, ha convocado a que es momento de reactivar de una vez por todas la economía. ¿Será que se van a levantar los paros o esto va a seguir? Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos.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 se organiza el pueblo y nos movemos los de abajo. El sistema falla y se va al carajo. Lunes 15 de noviembre, programa número 6 de este segundo ciclo de Irreverentes por Avialala Televisión. Las gracias a ustedes por acompañarnos noche a noche. La línea Irreverente habilitada, el 699-899-33, para que puedan enviarnos sus mensajes, sus preguntas. Sus comentarios, que los estaremos leyendo como cada noche. Por supuesto, no estoy solo, estoy con nuestros irreverentes. Nuestra irreverente Patricia Guzmán, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches compañeros, buenas noches a todos los que están sintonizando Irreverentes, bueno, una semana más eh, para evaluar, ¿no? Que los conflictos de la anterior semana y qué se vendrá esta semana también. A ver, ¿cómo arranca esta semana la segunda quincena del penúltimo mes del año? a ver cómo se nos viene. Andrés Huanca, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego, buenas noches, compañeros, feliz de estar aquí una noche más, y saludos a todos los que nos siguen en redes sociales y en la televisión. Y por supuesto, también nuestro irreverente eh, Alem Quisbert, ¿cómo estás? Diego, buenas noches, compañeros, buenas noches, gilatas, culiacas, muy buenas noches. Y esta noche nos acompaña para hacer el equipo completo de irreverentes, Diego Velázquez, es abogado, además de ...invitado a diferentes medios de comunicación como analista político. ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias por venir. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos los compañeros y a la audiencia. Y, bueno, muy agradecido de estar en este espacio para tratar de analizar algo que todavía se está moviendo, ¿no? Con esa dificultad. A ver, la ley 1386. Sábado en la noche, el presidente del Estado daba a conocer que se abrogaría esta ley y pedía que el país vuelva a la normalidad. En este momento, reitero, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la Cámara de Diputados específicamente, están tratando este tema en lo que parece va a ser una jornada larga para las diputadas y diputados. Se equivoca nuevamente el movimiento al socialismo. Comete el mismo error de la ley de ganancias ilícitas, de la ley 1386 y de todo ese paquete de leyes que aprobaron sin socialización. Dicen que es inconstitucional y no conozco que hayan interpuesto algún recurso constitucional. ...en lo que tiene que ser el proyecto de diálogo y consenso de las normativas nacionales. Respeto, reactivación y regiones, con todo lo que esto comprende. Nosotros como gobierno del pueblo escuchamos y escucharemos siempre las eh, propuestas concretas, claras... ...y no solamente el hecho de decir no estamos de acuerdo con eh, ningún proyecto de ley, entonces ¿qué estamos haciendo? Escuchando las demandas del pueblo boliviano, escuchando las demandas sectoriales, nosotros hemos tomado la decisión de abrogar la ley 386. ¿Por qué no se levantan entonces las medidas de presión, Andrés? Bueno, yo creo que las... Hemos estado haciendo seguimiento de ese tema ya casi una semana, incluso lo antecedíamos con los debates, con lo que ya se veía que se estaba calentando el panorama político nacional. Y bueno, yo creo que vamos a reiterar el asunto, de que ya lo decimos desde, desde la ley 218, de que las intenciones de parte de la oposición no eran necesariamente los contenidos de las leyes, para empezar, porque no se discutió realmente la modificación de los contenidos para adaptarlos, quizás una visión distinta, sino que se parte directamente de tirar las leyes en su conjunto. Se hablar de un paquetazo de leyes, pero yo invito a la población que reflexione si es que sabe cuál es el paquetazo de leyes malditas en primer lugar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Diego, para esa primera intervención, lo que vemos pues, es una eh, nueva fórmula, citando a Rómulo Calvo, de hacer política de la oposición que realmente está yendo a un todo o nada, de arrinconar al gobierno en una posición de ingobernabilidad, a pesar de que haya ganado con el 50% del voto ciudadano. Eh, Diego, ¿es eso lo que busca la oposición en tu lectura? Yo creo que de alguna manera sí. Eh, esta, esta demanda específica digamos que partía de la ley eh, de estrategia contra ganancias ilícitas eh, se ha transformado en una demanda política, que de alguna manera también ha aglutinado ciertos sectores ¿no? de, de, de oposición, eh, sobre todo la oposición social que tiene el movimiento socialismo y a esta se han colado digamos, determinadas instituciones como el Comité Cívico Pro Santa Cruz eh, y bueno, finalmente las estructuras partidarias que son las que más lento van digiriendo lo que sucede digamos, eh, y lo que demanda eh, esta oposición social que tiene el movimiento socialismo. ¿no? Eh, lo que sí habría que agregar y, y, y que creo que es importante señalar es que esta actitud que tienen, digamos, estas demandas eh, que se transforman de demandas específicas a demandas políticas, eh, son muy irresponsables ¿no? con el país, son bastante irresponsables, eh, sobre todo por, por uno, eh, por los daños económicos que se tienen y dos, eh, por la erosión democrática que hay también a partir de, estos, eh, de estas acciones políticas. Entonces, creo que la primera intervención sería, primero, eso, no, remarcar el daño que le están haciendo económicamente al país y dos, eh, el daño a la, a la representación en general, ¿no? porque como se ha visto, eh, el comité cívico escogido por quién sabe quiénes ha eh, sobrebasado, si se quiere, a instituciones eh, que habían sido elegidas, dentro de la oposición parlamentaria incluso, instituciones que habían sido elegidas o personas eh, por el voto popular, ¿no? que no responden a las demandas eh, que están exigiendo estos, estos sectores. Cuando hablamos de pérdidas económicas, hoy el ministro de Obras Públicas daba a conocer que tanto el sector de transporte aéreo como terrestre han perdido 14 millones de bolivianos en estos días de paro. ¿Cómo se van a recuperar de eso, eh, Alem? ¿O no es importante? No, claro, lo económico es importante. Mira, yo muy poco sé de economía y ya lo he aceptado y demostrado en varios capítulos. Pero, mira, 14 millones es una pérdida económica, pero creo que aquí se juega lo que siempre debatimos, el tema político. El tema político de aquí a largo plazo, de aquí a corto plazo, qué es lo que se va a hacer y qué es lo que depara con toda esta situación. Eh, se ha pasado ya a los dos niveles importantes, ¿no? El, el debate parlamentario, que ahorita simplemente es un tema de figura, no es un tema de fondo. Eh, se ha pasado al debate callejero, que en palabras televisivas, todo el poder al pueblo. En el pueblo se está, en las manifestaciones de uno u otro bando con verdades o mentiras, se está definiendo el futuro coyuntural, pero el futuro coyuntural de Bolivia. En función a esto, eh, la, evolu la evolución de lo político es, se parte de un concepto básico, en este caso la 1386. De ahí lo difícil o lo preocupante sería que ya los diferentes sectores movilizados pidan reivindicaciones sectoriales y obviamente ningún gobierno, mucho menos este, va a poder satisfacer las demandas sectoriales. Al no concluir esto en los niveles de negociación, lo cual ha empezado a caducar desde el día sábado de esta semana, bueno, la semana pasada, evoluciona a su tercera fase que ya es el conflicto masivo, buscando una consigna quizás más fuerte de... Eh, Interpelar, no, no quiero ser muy duro, de interpelar con más dureza la, el comportamiento político del gobierno. Alem, cuando hablábamos de el, el debate de fraude-golpe y tras cada vez ir demostrando o más pruebas van demostrando, tanto en el país como fuera del país, que no habría existido un fraude en el 2019, y tú mencionabas que la oposición tenía que empezar a buscar otro libreto, ¿será que el libreto es este? Puede ser planificado o puede ser casual, producto de la coyuntura, pero es parte de un nuevo discurso que está emergiendo. Ahora, el problema es lo que decíamos, Calvo se está apropiando de este discurso como una lógica de extrema derecha, dándole mucho crédito, pero ¿qué pasa con las otras fracciones? ¿Qué pasa con Comunidad Ciudadana? ¿Qué pasa con, creemos, como representantes legales de la Asamblea? ¿Y qué pasa con otras fracciones Comunidad Nacional? No están poniendo un granito discursivo y lo más lamentable, siendo opositor, es que no están apropiándose de este conflicto como discurso. Simplemente son unos levantamanos ahorita en el Parlamento sin criterio propio. Patria. Bueno, eh, yo pienso que el, ha quedado una cosa claro aquí y creo que también ante la mayoría de la población hemos coincidido en algo la anterior semana, que es que la ley era una excusa para hacer un movimiento político, no, una movilización política, una estrategia política. El gobierno ha tratado de sacar esta excusa de lado, abrogando la ley, ¿no? Para evitar, yo pienso que ha, que ha tratado de, de buscar una posición más de consenso, ¿no? Y para evitar que la violencia siga escalando. Eh, sin embargo, eh, de, obviamente de alguna manera las marchas pierden, eh, se deslegitiman, no porque hablaban precisamente de esta ley, ahora hablan de un paquete de leyes, entonces se va deslegitimando, ¿no? porque dice si la si el, el, el objetivo de la movilización era la ley, abrogas la ley y sí, en las marchas, entonces se deslegitima, se desgasta. Sin embargo, eh, hay que estar conscientes, de que estamos en un punto político en el que la oposición no está está pateando el tablero político, no está aceptando las instancias legítimas, institucionales, políticas de representación de la propia oposición. ¿no? Y es por eso que eh, evita la, esta discusión en estas entidades, en, en este marco institucional, en este marco democrático, y te lleva a la calle y a la vía de la violencia. Creo que hay que tener claro que esto... Es una estrategia que ha adoptado la oposición para hacer política, lamentablemente. No hablo de toda la oposición, ojo. Hablo de estos grupos que siguen al Comité Cívico. Y esto, por supuesto, genera un quiebre en la democracia. Creo que es bueno que ahora se esté volviendo a la Asamblea a debatir el proyecto, o bueno, lo que era la ley, a debatir en realidad la abrogación de la ley, porque estamos volviendo al escenario institucional. Espero, que así sea, espero que, que tanto oposición como oficialismo apuntemos a eso. ¿no? Bueno, yo, yo soy un poquito menos optimista ¿no? al respecto. Justamente yo creo que a juzgar por estas primeras cuatro intervenciones que tuvimos, creo que no hay mucha diferencia en términos de entender el contenido político más allá del debate de las leyes, más allá del debate técnico del contenido de las leyes. Y creo que eso se debe a una consecuencia de la abrogación de la ley. ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Eh, el abrogar la ley tuvo sus consecuencias, sus platos rotos. En gran medida considero que es una sensación de derrota política del movimiento socialismo y creo que pocos van a negar eso, ¿no? Por lo menos cuando estamos hablando en términos, en el nivel de un análisis, ¿no? Pero también al retirar este elemento de la 386, prácticamente dijo si siguen con la presión a la población es porque se devela por completo el hecho de que esa es una medida de presión desestabilizadora y política. Creo que ahora que retiro la ley... Y ahora se ve que continúan, se quita de duda la población de que realmente hay pues este movimiento desestabilizador, ¿no? Vamos a decir, eh, nos, nos limpió un poco el panorama para entender con lo que estamos manejando. Y ahí me voy a la intervención de, de Patricia. Como me gusta decir, un golpe de Estado no pasa en vano. Un golpe de Estado afectó nuestra economía, un golpe de Estado afectó nuestra cultura política y afectó incluso a las fuerzas políticas internamente, ¿no? En ese sentido, lo que estamos viendo que lo que ha ocasionado el golpe de Estado es que estos mismos sectores que en ese momento pasaron, en particular el Comité Cívico por Santa Cruz, están dirigiendo la movilización de la oposición con apoyos en sectores populares. Eso está llevando a que el polo de la oposición, más allá de que no es unidad nacional, de que está comunidad ciudadana, no importa. Ellos ahorita son furgón de cola de la extrema derecha en Bolivia que ahorita marca el sendero y los pasos y que justamente no son democráticos. Eh, sí, creo que a ver, es, es muy bueno eh, recapitular, digamos, cómo se ha ido inflamando este conflicto y eh, de alguna manera también achacar las responsabilidades que ha tenido el gobierno. ¿no? De, de un inicio, creo que eh, lo que deja en evidencia este conflicto y sobre todo la abrogación de la ley eh, y es un problema preocupante dentro del, dentro del MAS y, y sobre todo dentro del gobierno, es eh, que no hay una brújula, no hay un norte ¿no? eh, definido, un norte político. Y creo, que en esto se, y creo que esto se comparte y es muy visible, eh, porque además, de alguna manera, todos estos conflictos y esta, esta tensión social que se va generando, eh, trae, digamos, rememoranzas de las gestiones políticas que tenían el equipo político de Evo Morales, Álvaro García Linera, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, que de alguna manera gestionaban estos, eh, estas tensiones eh, con mucha más efectividad, ¿no? Creo que acá lo que estamos viendo es, eh, uno, es que el gobierno no tiene norte político o por lo menos ahorita está eh, develando que su norte es, eh, por lo menos, está opacado. Dos, eh, que la hegemonía con la que, que gozaba el gobierno para gobernar, valga la redundancia, se ha ido de alguna manera también eh, resquebra, resquebrajando, ¿no? es decir, hoy en día no puedes pretender gobernar de la misma forma eh, en la que gobernabas con Evo Morales, ¿no? No, no gozas de esa hegemonía y creo que ese es un problema. A pesar de haber tenido a pesar, 55% a menos, a yo, un yo, año. Sí, sí, sí, yo creo que en eso no hay duda eh, y, y en eso sí siento con, con Alem, eh, cuando dice que el pueblo está definiendo, digamos, lo que sucede en las calles, el pueblo ya ha definido lo que, lo, lo que debe suceder y el futuro de previsibilidad que quiere en las elecciones del 2020. Eh, sin embargo, creo que eh, precisamente estos conflictos, el de, la, el de proyecto de ley 218, eh, la facilidad que, se tiene, que tiene la oposición para hacer tambalear con proyectos de ley que, eh, si se quiere, ya se habían propuesto antes, ya, ya habían sido ley como el Plan de Desarrollo Nacional, eh, etcétera, etcétera, eh, Creo que muestran esta volatilidad, ¿no? Es decir, el 55 es importante, sí, pero no es una garantía de impunibilidad, ¿no? Y, eh, y obviamente marcando las diferencias, sobre todo políticas, que tenía la gestión de Evo Morales, ¿no? ¿Por qué crees, y a ver, voy a apelar a lo que decía Diego, ¿por qué crees que no se puede gobernar de la misma manera como no, antes? Lo dicho. Eh, eh... Primero, el discurso cambia. El sujeto histórico, eh, de lo que fue el sujeto histórico para el gobierno de Evo Morales en los 14 años, se ha transformado. De lo que él defendía, toda una data histórica pos 82 sin ir más lejos, eh, el movimiento social era la rural, que generaba las demandas en el centro urbano. Hoy por hoy, el centro, los, las sociedades urbanas están definiendo mucho el comportamiento político. Por consecuencia, el gobierno debería tener otro viraje discursivo, pero en su primera etapa se ha mantenido con lo indígena, lo popular, que ya era caduco. Segundo, o sea, ¿las reivindicaciones de los pueblos, las naciones indígenas, ya son caducas? Como discurso. ¿Están saldadas? No están saldadas. ¿Sus demandas están saldadas? Esa es la gran pregunta. Y ahí la, la pregunta que el mismo Andrés decía, ¿por qué los en algún momento, no, no ahora, pero lo decían, eh, ¿por qué los sectores sociales están empezando a interpelar al gobierno? O sea, hay una inconformidad. Los sectores sociales no han satisfecho sus necesidades en los últimos 14 años y hoy por hoy, con otra imagen discursiva, en este caso el señor presidente Arce, eh, lo interpelan con mayor franqueza, mayor honestidad. De alguna u otra forma, eh, lo simbólico te apacigua. Yo, indio, tengo un gobernante indio, me quedo tranquilo. Pero hoy por hoy, el señor Arce ya no representa todo este bloque Pero popular. Pero el vicepresidente indígena. sí. Pero no es, no, es no, no muestra esa imagen. Su discurso, muy pacifista, en el primer año del señor Choquehuanca, ha sido romantiqueado, ha sido sin importancia rural, porque no los ha defendido pero sí con una importancia interpretativa en el campo urbano. Entonces, ahora, entonces él, él entendería la agenda como tú la estás planteando, que hay que virar hacia lo que, urbano, hay que virar lo urbano. Y el mismo señor Choquehuanca se mostró por segunda vez en esta semana un poquito más hostil. Nos va a mandar al inca vengador, algo sí dijo en Peñas, que va a empezar a, a, bueno, a aplacar a todos los fascistas, racistas. Esa es la mirada real del señor Choquehuanca, que en su primera etapa, la, la gestión pasada, debió ser en pro de las defensas del interés indígena, pero no lo hizo. Mostró una imagen más pacifista de todos somos hermanos y hoy por hoy todo lo contrario. Nos tenemos que ir a una pausa, pero al volver vamos a seguir hablando de este tema y vamos a también seguir en directo qué es lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados. Pausa y ya volvemos. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Gracias por continuar en sintonía de Avia Yala Televisión. Estamos hablando acerca de la abrogación de la ley 1386. La Cámara de Diputados está tratando ese, esa ley, ese proyecto de ley, de abrogación en este momento, pero han entrado en un cuarto intermedio hasta las diez y media de la noche. Eh, ¿Por qué? ¿Están dilatando? ¿Cuál sería el motivo para dilatar el debate. Bueno, sí, justamente lo comentábamos ¿no? antes de entrar al vivo. Eh, entiendo que la estrategia probablemente de, de la oposición sea dilatar lo más posible este debate para que sus movilizaciones sigan teniendo de alguna manera vigencia, ¿no? Y no queden totalmente fuera de, de lo que es la coyuntura política si es que ya se logra abrogar la ley, ¿no? Eh, una cosa respecto a lo anterior que me parecía muy importante en lo que creo que todos hemos coincidido que es comprender que el escenario político en el que estamos ahora, pese a que se haya ganado con el 55%, es un escenario de pugna del poder, es decir, el más tiene el gobierno pero los comités cívicos y las, las oposiciones te están pugnando el poder, ¿no? Eso es real, él decía, a partir de, la, de efectivamente, el MAS no tiene una hegemonía política como lo había, eh, lo había logrado obtener más o menos del 2010 al 2016, ¿no? Entonces, yo ahí pienso que si todos aquí en este espacio nos damos cuenta de eso, imagino que también eh, ya donde se toman las decisiones, en las esferas decisivas, se han dado cuenta de eso, espero, ¿no? porque pienso que el MAS necesita tener una estrategia, una estrategia justamente en tres áreas, ¿no? institucional, mediática y en la calle también, porque sí, no, no, no, no, o sea, nuestra política también se debate ahí, se construye ahí, pero tiene que tener ya una estrategia para, ent entendiendo que está en un escenario de disputa, que no van a dejar que gobierne de manera llana, ¿no? Como que vaya sacando legislación y que el Ejecutivo vaya haciendo gestión. Se debe entender eso y por eso espero que el MAS realmente esté planteando en este tiempo ya una estrategia. Yo personalmente... Es decir, responder de manera política a estos actos políticos. Yo pienso no responder, estar... Un paso antes del conflicto. Entender que vas a tener un escenario de conflicto y, por tanto, tener una estrategia, como te digo, institucional, mediática y de calle. Porque es ahí donde te sientan estos discursos. En se salta en lo institucional, te plantean el, el debate en lo mediático, ¿no? Y sacan el debate por la calle o sacan la movilización por la calle. Espero que el Mar realmente esté entendiendo este punto, porque si no, bueno, lo que yo he visto y he percibido como analista, digamos, es que los cívicos, han logrado nomás eh, plantearte una agenda, ¿no? Te, te ponían plazos, te han planteado una agenda. ¿Cómo es posible esto siendo gobierno y con una mayoría de votantes? ¿Dónde está ese respaldo de los votantes? ¿no? yo quisiera responder a lo que se decía con respecto al norte político, yo creo que era bastante claro cuando inició el gobierno de Lucho Arce ¿no? estábamos hablando de recuperación económica estábamos hablando de justicia por todos los crímenes cometidos durante el régimen de Yanine Áñez y bueno, lidiar con la salud, no, con las vacunas, yo creo que ese era el norte era dar una gestión decente, digna, limpia contrastada con el trágico 2020 y llegar a las próximas elecciones. Creo que esa era la agenda en sí y creo que todo iba avanzando en ese sentido, incluso estas leyes como la 386 son leyes bastante técnicas encuadradas en recomendaciones internacionales, ni siquiera voy a decir que tiene un componente verdaderamente ideológico, ¿no? Yo me pregunto qué nos pasará cuando realmente queramos avanzar en temas ideológicos, ¿no? Pero eso respondiendo a lo que decías, Diego. Pero también quiero tomar lo que tú decías que yo comparto, pero quiero ir un paso más allá. Tú decías que eh, se pierde una hegemonía del gobierno, el movimiento socialismo. Es verdad. Yo creo que lo que también está perdiendo hegemonía es la figura misma del Estado como un ente en el cual nos encontramos la diversidad de bolivianos, grupos sociales para arreglar. Creo que hay una duda muy fuerte que está siendo sembrada, adrede, por estos grupos del Comité Cívico en contra de la institucionalidad y de la legalidad. Por dar un ejemplo bastante claro, ya están empezando a decir que no podemos eh, confiar en el Tribunal Supremo Electoral. Ya están empezando a decir que ni siquiera podemos confiar en la Asamblea Legislativa Plurinacional como está ahorita. ¿no? Y que deberíamos cerrarla. O sea, se está sembrando... Una duda muy fuerte en torno a que el Estado mismo sea una instancia y mediante elecciones y mediante presencia del Parlamento como donde se lleva a cabo la política. No es el juego se está cambiando, lo que ya anunciamos aquí, a resolverlo mediante quién es más fuerte. Porque yo difiero de yo no veo movimiento de masas, hoy día ponte el, el de Comité Cívico de Cochabamba hizo una payasada, dijo hoy día volvemos a la normalidad. Cochabamba estuvo en normalidad toda la semana, ¿eh? Pero bueno, no había este movimiento, pero hubo una violencia muy fuerte en Potosí y en Santa Cruz que logró establecer este elemento, ¿no? Entonces yo en ese sentido igual, por comentar a David Choquehuan, que yo veo que sus declaraciones más que salirle del corazón, yo creo que es una necesidad del movimiento socialismo de mostrar fuerza después de lo que fue este fin de semana, que yo creo que fue una muestra de debilidad que fue necesaria al corto plazo justamente para desmontar la movilización que ha tenido efectos positivos, y aquí lo pongo a debate. Yo creo que sí se están desmo desmovilizando algunos sectores, pero a largo plazo, como les digo, puede tener consecuencias de que este va a ser el juego de la política boliviana, esa tensión dura. Ahora, ¿qué hacemos frente a un Rómulo Calvo que abiertamente en una conferencia de prensa dice cerremos el parlamento? ¿no? O sea, ya estamos nuevamente en esa lógica del 2019, que me acuerdo eh, su predecesor, actual gobernador de Santa Cruz, decía hagamos un gobierno de junta de notables, ¿no? Como si estuviéramos, no sé, en el siglo XIX, XVIII. Eh, ¿Qué hacemos con ese tipo de declaraciones? Y aquí sí quiero que ya entre ustedes se interrumpan y charlen. Eh, bueno, a ver, de inicio, igual respondiendo, creo que sí es importante eh, justamente lo que Patti señalaba, esta, esta, básicamente, la pérdida de iniciativa. Y eh, a lo que me refería más que Norte Político como programa, digamos, que se puede bien resumir en esos tres ejes, eh, me refería más o menos a la brújula política, ¿no? En, en el desenvolvimiento de, de la acción, digamos, eh, partidaria, estatal, en, en estos conflictos. Y se nota, eh, es bien visible, que el gobierno no tiene, digamos, esta, esta, esta naturaleza, ¿no? Eh, pero esto, digamos, puede ser eh, eh, contenido para otro, otro programa de debate. Ahora, bien... Eh, yo señalaba uno eh, de inicio estas críticas al gobierno, pero creo que esto de ninguna manera exime eh, aquello que está haciendo la, la derecha y específicamente creo que hay que localizarlo bastante bien, eh, sobre todo estas élites, eh, de, estas élites cambas, ¿no? eh, representadas en Camacho, representadas en, en el Comité Cívico, estos eh, compadres de fraternidades que de alguna manera se atreven a eh, desafiar aquello institucional que se había resuelto eh, hace no más de un año. ¿no? Eso es un poco complicado porque de alguna manera lo que todos esperábamos o, y lo que incluso se está viendo hoy en día es decir, qué es lo que tiene eh, Santa Cruz para decirle a Bolivia, cuál es el proyecto que se está generando desde Santa Cruz para Bolivia y en específico de estas élites para Bolivia, no es nada saludable. ¿no? Eh, porque además de alguna manera es esta, esta derecha, digamos, eh, heterodoxa, viene a romper con ciertos principios que la derecha tradicional tiene, ¿no? es decir, el respeto a instituciones, el respeto a la idea de libertad. Hoy en día podemos ver incluso en, sus, en, en, en el paro del comité cívico que te ponen horas para ir a comprar al supermercado, que te ponen lugares por donde puedes transitar. Entonces esto es bastante complejo. ¿no? Tienes una derecha, eh, una élite de derecha digamos, que opera en Santa Cruz, eh, es, que actúa de forma reaccionaria, pero además muy peligrosa. ¿no? Y, Dentro de todo esto también le podemos añadir el contenido religioso, ¿no? Eh, este, estas invocaciones a Dios, a que el macismo es el mal. Eh, de alguna manera esto también, digamos, refleja el carácter autoritario que tienen esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más autoritario que la religión o que Dios, ¿no? Entonces, si uno no puede discutir con el dogma, digamos, con Dios, eh, y ellos están representando la palabra de Dios, como ya lo ha dicho eh, Calvo en alguna ocasión... Eh, no, puede, no tienes posibilidades de discusión, ¿no? de, de gestión, incluso de diálogo. Y eso es muy complicado. Ahora, ¿cómo construye el gobierno de aquí en adelante? ¿O cómo reconstituye un respeto institucional? Mínimo. Mira, primero, dos etapas. Voy a hacer una afirmación muy atrevida y riesgosa en el, en, en el campo teórico. Dale, me voy a acomodar aquí. Le eh, voy a poner cinta. La huelga de hambre de, para, para derrotarlo al señor Banzer Suárez en el 78 tuvo una, un trabajo político de 20 días. En 20 días se organizó desde la huelga de hambre de las cuatro mujeres mineras en el Parlamento y acabó, acabó al, al 20 día, ¿no ve?, derrotando o ya cuestionando, interpretando de manera crítica al gobierno dictatorial de este señor. Se logró. Y si leemos esa historia, ese pedacito de la historia, vamos a ver que tiene la misma analogía que pasó en el 2019 mismas instituciones misma forma misma forma de organización y lo han logrado es una estrategia muy comparativa interesante qué esta... abismales. no no viejo? no el ejército nunca dejó avance no importa yo estoy el diciendo, ejército de la Rocauco forma Morales. la forma la forma de haberse organizado no. desde las bases no. es muy similar leamos eso eso es o mi... o sea, el 2019 fue organizado desde las bases eh, no, las lógicas institucionales, o sea, el discurso que se ha construido, la, la metodología desde lo chiquito, la construcción de los 21 Fs. Si vemos el 78, habían pequeños comités que se los ha llamado en defensa de los derechos humanos desde la Asamblea Permanente, cuya Asamblea Permanente también estaba metida en el 2019, cuya Universidad Católica también estaba en el 78. Fue atrevida, ¿eh? Entonces, fue atrevida sí, esa declaración, función lo reconozco. En, en, función a eso, en función a eso, esto del eliminemos el Parlamento, pues, el mismo discurso que se utilizó y utilizamos en el 2003 para mover a la gente. Porque el parlamento, porque el parlamento estaba altamente cuestionado. Ahora, veamos, ¿qué pasó en el cabildo del día domingo? ¿Por qué no estaba Comunidad Ciudadana y por qué no estaba Creemos como partido? Pero sí estaba, sí estaba el Comité Cívico. Veo yo algo bien interesante igual sigo siendo atrevido bajo el riesgo de muchas críticas pero de los calvo es creemos sí calvo es camacho pero calvo no de era manera directa pero no de manera directa es como decir el señor eh, mira no me acuerdo ahorita de los representantes de la Central obrera boliviana 95 2003 excepto del señor Jaime Solares eran militantes de varios partidos, Estaba, eran emeneristas, eran milistas, pero no se mostraban como partidarios, se mostraban como sindicalistas y tiene la misma lógica. Haciendo eso, el señor Calvo está siendo muy, muy lógico en el sentido de la COP se apropió de un sector popular negando lo partidario. Lo mismo se está haciendo el Comité Cívico, está negando de manera visual lo partidario y está agarrando mucho el concepto lo popular. Muy interesante, en función a esto. la paralelismos me recuerda mucho al libro de Juan de la Vega, Matías, el apóstol suplente, que comparaba 107, dos escenarios diferentes, personajes. Diferentes. Si en siete días me si en siete días, si en siete días, se ha logrado derrotar esto de la 1386, sea bueno sea mala, más allá de ese escenario, ¿qué pasaría en los futuros 15 días más? Vemos un gobierno completamente debilitado, rescatando los, los, los, el término de, de Patricia, no tiene estrategas. No tiene estrategas de base, no tiene estrategas en los ministerios, no tiene estrategas institucionales. A tu pregunta, ¿qué hacemos con las instituciones? ¿Cómo debería ser? El gobierno tenía tres instituciones que hacer limpia total, más allá de salud, que ha sido primordial por el tema de la pandemia. Educación, que no se lo ha tocado. Policía, que no se lo ha tocado. Y justicia, que no se lo ha tocado. Bajo esos criterios cotidianos, los ciudadanos realmente estamos molestos con el gobierno. He ahí nuestra reacción. Y cualquier excusa va a ser válida para interpelar al Estado. Qué preocupante, bueno, dos cosas, me bueno, muchas cosas me parecen preocupantes de lo que dice Alem verdaderamente, unas comparaciones que realmente no tienen punto de comparación, No son actores totalmente distintos, son contextos políticos distintos. totalmente sí. distintos, entonces absolutamente sus comparaciones creo que no, no, no venían al caso, pero bueno, más allá de eso... Que, que me parece que sí viene al caso? Y la segunda cosa que me deja preocupada es que dice cualquier, eh, mal, digamos, el malestar político que tenga la población va a, ser, eh, va a ser sujeto de cualquier excusa para movilizarse, ¿no? Eso es básicamente lo que dice Alem. ¿Qué, ¿Qué preocupante es esto? ¿no? ¿Por qué? Porque agarras y movilizas a la población, utilizas a la población, como lo ha venido haciendo el Comité Cívico pero Santa Cruz, ¿no? Generas una excusa, generas un, una convulsión social, generas eh, mentiras, generas desinformación para movilizar a toda esa población, en, que supuestamente está eh, en contra del MAS, pero aquí hay que ser claros, ¿no? El, a ver, los que han parado con el Comité Cívico han sido específicamente Santa Cruz y Potosí con Concipo. ¿No? entonces ahí hay que diferenciar no es la población que está en contra del MAS, no son específicamente estos dos grupos y características de estos grupos específicamente del comité cívico lo decía bien acá el compañero eh, Diego. Diego, Diego perdón lo decía bien lo describía bien son características fascistas no son características neofascistas, el otro día discutíamos de lo que era el fascismo, son características neofascistas ¿no? que han sido utilizadas aquí y en otros gobiernos en Latinoamérica para imponerse por la violencia, no ya que no se pueden imponer en un espacio democrático, se imponen por la violencia y este sería como el grupo, digamos, violento o de extrema derecha, efectivamente de lo que termina siendo... Eh, Creemos, y Luis Fernando Camacho, ¿no? Sería su grupo como más radicalizado, así como su grupo violento es la Unión Juvenil Cruceñista, este es su grupo radicalizado, ¿no? Y Camacho logra entrar, digamos, en esa, en esa arena política. Pero es importante entender que estos grupos están mintiendo para movilizar a esta otra gente que dice Alem tener algún otro tipo de problema con el gobierno, y eso es justamente lo que hay que desmontar, ¿no? Mediáticamente y en estos espacios. Sí, yo creo que igual hay que recordar, ya que estamos haciendo paralelismos, de que siempre los golpes de Estado en América Latina tienen un rostro de movimiento social y popular. No es un invento del 2019, basta recordar el golpe Allende que tuvo el rostro de la movilización del transporte pesado. ¿Coincidencias es que ahorita el transporte pesado está en los mismos afanes? Bueno, no lo sé, pero no es ahorita un invento, en realidad siempre se ha hecho así porque eso da una especie de sentimiento de ingobernabilidad que después aparecen los militares diciendo vamos a retomar el orden, vamos a volver a poner la institucionalidad en orden y ahí es donde se instauran los gobiernos, ¿no? Muy parecido más bien eso a lo del 2019. Entonces yo te diría más que la quizás rememorar la que de Morales, en la intención desestabilizadora, eh, pro-empresarial, imperialista, sí se parecería lo del ascenso de Yanine con eh, el ascenso de Banzer, ¿no? Eh, en ese sentido yo igual quiero mencionar lo que está pasando para mí en Santa Cruz Que es sumamente importante estar reflexionando en lo que sucede Porque es un ejercicio de violencia muy duro con la población cruceña Que tiene las horas cortadas, que tienen eh, los circuitos delimitados Y es muy paradójico de que estas personas dicen que ellos están defendiendo la democracia La libertad, la libertad pero están instalando un régimen completamente dictatorial en el territorio, y saludo a muchos compañeros cruceños que sé que la están sufriendo muchísimo, y es necesario que el mismo cruceño también se libere, puede de quien ahorita tiene a los cruceños de retenes. Como un último apunte, ya que yo creo que estamos estableciendo, bueno, a menos que ahorita debatamos de que claramente las leyes no son el fondo, sino hay una intencionalidad política que está un poco deshaciéndose de la institucionalidad democrática, hay que también precisar que hay diferentes frentes que se están dibujando, un frente es claramente la punta de lanza, que es el Comité Pro Santa Cruz, que es el mismo del 2008, 2019 y vuelve a hacerlo ahora, pero también hay un frente mediático. Hay un frente en diferentes instituciones, por ejemplo, como los cooperativistas mineros, que están desequilibrando el gobierno en diferentes frentes. Como bien decían, si no hay una operatividad política, si no hay un criterio de cómo desmantelar esto, el escenario se pinta muy oscuro. En ese sentido, hoy día hubo una reunión de la viceministra de comunicación para reunirse pues, con la, los medios de comunicación para cuestionar este elemento fundamental, fundamental que son los medios que ha generado artificialmente pues, estos escenarios, para, pero faltará muchísimo más para que poder desmontar ese asunto. Nos tenemos que ir a un corte y al volver en los minutos finales estaremos también haciendo una evaluación de esta jornada de paro que se mantiene por lo menos en la ciudad de Potosí y con algunos puntos también en Santa Cruz de la Sierra. Avia Yala, Televisión, un continente de culturas Continúas viendo Avia Yala, Televisión, un continente de culturas Hola, masista! ¡¿Qué sacando? ¿Qué ¡Masista de mierda, andate! ¡Masista ¡La puta! ¡La de mierda, andate! Si bueno, te van a sacar la mierda! ¡A ver, René, hija de puta! Les he dicho, ¿ves? Es este, de asambleísta del MAS, es esa, maldita. ¿Asambleísta es? Sí, de Villazón es, yo le conozco. Les he reconocido, aquí arriba estaba. Vayan allá, está agárrenle por ahí. Qué valientes, ¿no? Muy valientes. A dos mujeres persiguiendo, eh, amenazándolas que si volvían les sacaban lo que ustedes han escuchado. Nuevamente mil disculpas por, eh, por las palabras que tienen que escuchar, pero la verdad que hemos mantenido el audio original del video. Esto ocurría hoy en Potosí, esta agresión por parte de eh, los bloqueadores, seguidores de Comcipo hacia una mujer que, aparentemente, en palabras del que grababa, era asambleísta de Villazón. Tal delito es ser masista, es más o menos lo que en algún momento planteaba eh, Patti, que se ha deshumanizado a la persona por el simple hecho de ponerle la etiqueta masista, como. Deberíamos reaccionar frente a esto, que en pocos medios ha salido y saldrá, obviamente. No, no, dale, dale, que el, que el más defienda su posición. No, aquí, no, no Creo aquí, que aquí hay una cuestión, sí, no. no solamente de género, sino de intolerancia, ¿no? No solamente que era un grupo de machitos, entre comillas, persiguiendo y correteando, diríamos en palabras vulgares, a dos mujeres y amenazándolas con sacarles la... Ustedes han escuchado. Totalmente, ¿no? Y justamente creo que, a ver, estos son temas que van más allá de lo partidario. si sí es político, ¿no? Es político, ¿por qué? Porque los grupos violentos que no son democráticos, normalmente, y ha pasado durante el 2019 en el golpe de Estado, son machistas, ¿no? En el 2019 recordemos lo que le han hecho a la alcaldesa Patricia Arce, eh, a lo que le hicieron a Adriana Salvatierra han habido un montón de mujeres ¿no? que han sufrido la violencia fascista y machista del Estado. ¿no? Del Estado que en ese momento se autodenominó eh, auto gobierno ¿no? a cargo de Yanine Áñez. Entonces, justamente hablando de eso, un día como hoy se dieron las masacres de Sencata, Sacaba y Guayani, ¿no? que también han sido un hecho de violencia y parte de esto mismo. ...de deshumanizar a la gente que apoya al MAS o que simplemente no apoya a los movimientos eh, cívicos, de concipo o que están en contra del MAS. Entonces, mm. hay ahí un, un espíritu realmente de deshumanizar a esta gente y de creer que pueden ser sujetos de violencia, de matar de violentar de, la, de las peores maneras, ¿no? Y es lo que ha pasado, como digo, hace justamente un año en Sencata, en hace Sacaba y Guayani, hace dos años, perdón, hace dos años, bien, y eh, pasa hoy. Lo veo sonreír a Alem. Sí, bastante. Tienes una mirada muy romántica del quehacer político en la calle. El quehacer político en la calle es violento, se quiere o no se quiere imaginar. Mire, recordemos, post-2003 venían muchos sectores rurales con el Kimsacharán y las autoridades y chicoteaban a Mili Gil por el Prado eran hombres o mujeres, les daban duro con el chicote no nos victimicemos políticamente, es parte de, lo que no, no se puede es. permitir, linchamientos, asesinatos, no, el resto es incontrolable. Segundo elemento, segundo elemento, Segundo elemento. Es, no, espera, no estoy es. tomando y me interrumpe, segundo claro, elemento, ¿qué le pasó a esa mujer, viejo? Ya, está bien, son parte del proceso parte de, de debate político, en la calle sí, porque Por ya es incontrolable, no. a ver, cuando los Por mineros asalariados no. venían y había mujeres, mujeres de derechos humanos defendiendo, que no se haya, que no se haya, acaso los mineros no venían y les metían dinamita en el prado y en la Camacho videos hay revisen en YouTube vea no post nada, 2003 eso no esas nada. son actitudes no son actitudes nada. en términos de la compañera Patricia también fascistas no son fascistas señor son, son fascistas. parte de los de entonces, los mineros asalariados que hoy Ay, por hoy una... defienden al señor Arce son machistas supuesto, y no deberían tienen, estar, entonces no deberían tienen... estar con el señor Arce. A no, ver, ver, yo los, no, no tiene nada orales, que ver una cosa oral, con la otra, Pero no tiene supuesto. nada que ver que, que una cosa con, ver, con la otra. Señores, Ay, ustedes defienden tanto al más con No, el yo no estoy defendiendo al merecen, más, yo estoy defendiendo a las personas que, se que hacen política porque yo creo que el problema del movimiento al socialismo está rodeado de yuncos. Absolutamente. Y ¿El, yo, el Alem, runco, qué te mira. dice? No, todo bien, todo bien, pero no. por supuesto, todos estamos de acuerdo contigo, cuando en realidad pasa todo lo contrario. En un año, al señor Arce le han dicho todos los Duncus, Alem. Estás bien, estás, Alem, bien, ¿sabes? estás bien. Alem, los Alem, Alem, ¿puedo? Resultados, señores. ¿Puedo? Andrés, por favor. Por favor. Ahí está la oposición. Para mí el problema es esa la oposición, que van a justificar incluso acciones como las que hemos visto en que pantalla. Que no, no, perdóname, déjame, déjame, terminar, déjame, déjame terminar, por favor. Tú te reivindicas como de la oposición de unidad nacional y tú estás justificando. Una cosa es describir, es decir, estos elementos pasan en la, en la política. Otra cosa es decir, es que es normal que estas cosas pasen, es así la vida. Una cosa es describir que podemos coincidir en que esas cosas son rutinarias y otra cosa es declarar si eso es normal, correcto e incorrecto. Tú lo que tú estás pretendiendo decir es justificar lo que ha pasado. Y estas acciones, venga de cualquier lado que venga, están mal. Pero tú no, no vas a decir eso, tú vas a decir siempre, hay los masistas, se victimizan, está bien que les quemen sus casas, está bien que violen a las mujeres, está bien que los masacren. Claro, y te digo. Ah, te digo, Alem, ah, si yo no estoy defendiendo solamente a las personas del más que hacen política. Al ver esto, yo defiendo a todas las personas que hacen política. Porque yo creo, Alem, que el día de mañana tú sales de este sed, yo salgo de este sed o cualquiera y no merecemos ser perseguidos por nuestras ideas políticas. A eso es a lo que yo estoy defendiendo, es a que de realmente no. Creo que todos expresamos la preocupación por la radicalización. Ya sea de un lado o del otro, eh, las expresiones de violencia tan explícitas como se están dando en la calle eh, son preocupantes y de alguna manera también nos rememoran a lo que sucedió en 2019, ¿no? Creo que nadie quiere eh, volver a pasar por esos pasajes oscuros eh, que, que hemos lamentablemente que hemos transitado en nuestra historia. Eh, y digamos que en este consenso, más allá digamos, de, que, de que de alguna manera Alem está tratando de normalizar la violencia digamos, que se ejerce en la calle, eh, creo que lo importante en este momento es ver cómo zafamos de este entuerto. ¿no? Porque de momento parece un empate entre débiles, porque como ya hemos dicho, el, el, el gobierno no tiene la capacidad de respuesta, digamos, de iniciativa política como la tenía en un momento in, in inicial, digamos, en la gestión de Evo Morales. Y eh, por otro lado tenemos a... El, cometeísmo digamos cívico que se va posicionando pero todavía no tiene la fuerza porque básicamente el, el, el, el empuje que tiene son de clases medias clases acomodadas eh, cambas que pueden darse el lujo de parar ir a pasear en bicicleta eh, estar en churrascos eh, ahí en su rotonda entonces eh, esto de alguna manera también creo que refleja dos eh, ejes sobre los cuales se mueve la política y que van a ir definiendo de alguna manera lo que sucede, ¿no? Uno es el antimasismo, que se ve evidentemente, digamos, que puede llegar a expresiones radicales como se han visto en el video, y dos, eh, lo anticamba, ¿no? Y que de alguna manera es por qué Santa Cruz, con este apoyo, digamos, y de alguna manera con, este, con esta expansión a Potosí a, y a otros departamentos donde se ha, se, ha, se ha dado el paro a iniciativa, digamos, eh, que ha podido encabezar Santa Cruz, ¿por qué no puede eh, lograr imponer, digamos, su proyecto de Bolivia? Y eh, creo que de alguna manera es, y hay que decirlo y hay que señalarlo, y creo que también es la línea lo, donde la que se tiene que trabajar, es que este proyecto es eh, autoritario, es fascista, con, tistes, con tintes fascistas, y de alguna manera también este proyecto que proponen las élites de Santa Cruz eh, está movido por el racismo, ¿no? Eh, no, no se acepta todavía que después de esta aventura que han tenido de, en el gobierno durante un año, eh, el, el, el movimiento popular, digamos, expresado en partido, haya vuelto al gobierno. Y eso es preocupante. Ya escuchábamos a Calvo decir ¿no? eh, que, las que Bolivia no son las Bartolinas, que Bolivia no son los cocaleros, eh, y eso va, obviamente, en to totalmente en contra de lo que decía Dalén ¿no? al inicio, de, de que están flirteando con los movimientos populares. No es así. Y creo que, de alguna manera, el éxito que puede tener Santa Cruz es eh, el éxito nacional de, de Santa Cruz, depende de que se reconozca, eh, reconozca su condición de india, ¿no? De, o sea, de apelar a, digamos, la Bolivia blanca. Eh, lo hablamos en, una, en la primera temporada y generó revuelo este, este término de la Bolivia blanca. Ellos reivindican esto, tú propones eso. Ahora, sobre lo que dice Diego, ya en, los, en la parte final, eh, ¿será que nadie quiere rememorar lo del 2019? Bueno, yo, yo, eh, yo creo que las personas que, que lo han sufrido, de ninguna manera, ¿no? Pero obviamente este movimiento, eh, y todo lo que está sucediendo, muestra que estos, esta extrema derecha, eh, compuesta por el Comité Cívico, Camacho, sobre todo asentada en Santa Cruz, de alguna manera están dispuestos a disputar el poder institucional, y eso también implica a... Eh, quebrar, digamos, el orden institucional. Y eso es lo preocupante, ¿no? Porque no han atendido a las instituciones que se deben. Es decir, no han ido al Parlamento, eh, no, han ido a los, no han ido a las asambleas departamentales. Hoy en día, el presidente del comité cívico vale más que un diputado y que un senador de oposición Y eso es preocupante. Alema. Sí. Yo me preocuparía siendo el gobierno por algunos estribillos que, se, que ya se está cantando en, la, en tanto en los puntos de bloqueo como en, algunas, como en algunas marchas. El concepto pueblo, que ya se está despegando del movimiento al socialismo, el concepto o la palabra paquete maldito que fue utilizado en contra del 21060 y en contra de la 1008, se lo está apropiando también los sectores eh, en conflicto hoy por hoy. El concepto fascista, que se utilizó mucho en, el, bueno, en contra del señor de Degoni, el fascista-fascista, ya se está cantando estos estribillos en los puntos de bloqueo, arce-fascista, gobierno-fascista, también el concepto de dictador. O sea, puede o no puede ser real todo esto en aplicación al movimiento, al socialismo, pero como discurso se lo está apropiando y se lo está cantando. Y eso para mí ya es preocupante. Para cesar esta parte, en política no puedes ser confiado, en política no te puedes confiar de los yuncos, no te puedes confiar de lo que es pasivo y lo que no es pasivo. En, hace unos no más de 10 años decíamos que los cívicos, rescatando lo que decía Diego, eh, son comparceros. 2021, 2020, 2019, estos comparceros están generando el viraje político de la actual democracia muy cuestionado. Bueno,. Eh... Como última intervención, yo tengo que decir que eso no solamente es local, no solamente es la capacidad de Romo local, Bocamacho. estamos viendo esas tensiones en prácticamente todo el mundo, estamos viendo que esto pasó en Estados Unidos con Donald Trump, estamos viendo una radicalización a la derecha en Europa, hemos visto esto en Brasil, ¿no? hay otros resortes culturales de un mundo en quiebra, en crisis, que también esto propulsa estos sectores, y eso nos demanda a los sectores de izquierda, a los sectores porque se tener mucha más creatividad en darles alternativas, a las personas. ¿no? Yo vuelvo a reiterar, gracias por hacer recuerdo, hoy día son dos años de la masacre de Guayani, esas masacres fueron cometidas por los mismos que ahorita están convocando a estos paros, son los mismos que están convocando a esos paros quienes negaron y mintieron con respecto a esas masacres, entonces yo no estoy para nada de acuerdo decir que todos son iguales, ninguno es perfecto, pero hay diferencias, el gobierno que está ahorita ha dado una marcha atrás y no ha generado ninguna masacre. Estas personas están buscando esa masacre, entonces yo hago un llamado a que, aunque no seas masista, aunque no te gusten más, pero demandemos que la deliberación política, que la disputa política vuelva a las instancias democráticas donde ahí pues no corre la sangre. Eh, antes de darte la palabra, por favor, a producción, que aliste la nota 14 del noticiero central eh, para despedirnos con, con esa nota a propósito de esta fecha tan importante. Eh, Patricia. A ver, yo creo que eh, no solo el más, sino todos tenemos que estar preocupados por el, el escenario político que está aconteciendo en Bolivia. Lo hemos dicho, están queriendo patear las instituciones democráticas, ¿no? Y están queriendo ir a un juego sucio. Yo creo que la oposición también se tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque la oposición tiene representación política en, en la asamblea y los comités cívicos no les interesa esa, esa representación política para nada, ¿no? Y si gana, en todo caso, si este juego político lo gana. La extrema derecha fascista, que son básicamente los comités cívicos, tampoco va a dar cabida a, a eh, partidos políticos como comunidad ciudadana y demás, como no lo está haciendo ahorita, no están teniendo absolutamente ningún protagonismo en toda la movilización que ha habido anteriormente. Entonces creo que este es un escenario preocupante para absolutamente todos porque se están rompiendo los márgenes del de comportamiento democrático y de la representación democrática. Gracias, Pati. Gracias, Andrés. Gracias, Alem. Gracias Diego, tu última intervención por ser el invitado. No, más bien mil gracias a ustedes y bueno, creo que es básicamente los desafíos los tiene el MAS por estar en la posición de gobierno y sobre todo los desafíos están en función a los logros que han conseguido, ¿no? Es decir, eh, tienen que estar a la altura de lo que el gobierno, la gestión de Evo Morales ha conseguido y plantear nueva agenda. Creo que eso es lo importante eh, y habrá que ver cómo se desenvuelve el escenario actual. Gracias Diego, esperamos ustedes. tenerte nuevamente. Gracias. Gracias a ustedes por estar noche a noche junto a los irreverentes eh, tratando diferentes temas del quehacer nacional e internacional. Con nosotros el reencuentro mañana a partir de las 10 de la noche, pero nos vamos con esta nota especial de, preparada por nuestro compañero de trabajo Alejandro Loza desde Cochabamba a dos años de la masacre. De Sacaba. Buenas noches. Es así, con una marcha iniciaron el homenaje a las víctimas de la masacre de sacaba bayani Recordemos que un 15 de noviembre se registró este lamentable hecho. El trópico de Cochabamba siempre recordará cada 15 de noviembre, cada año siempre realizaremos nuestras concentraciones masivas en homenaje a nuestros héroes que en el 15 de noviembre del otro año defendían el símbolo patrio porque habían quemado a los golpistas. Defendían la libertad de expresión porque a nuestras madres de mujer de pollera ya no dejaban hablar, querían casi hablábamos nos encarcelaban. Beisaga manifestó que se agotarán todas las instancias pertinentes para exigir justicia por los 11 caídos en la masacre de Sacaba Guayani. Por eso seguimos insistiendo que Camacho, que Mesa, que todo el grupo golpistas sean encarcelados con la máxima pena de ley. Recordemos que un 15 de noviembre de 2019 en un operativo combinado de la Policía y las Fuerzas Armadas quitó la vida de aquellas personas que pedían el respeto a la huipala, la pollera y que cuestionaban el régimen de Janine Áñez. Familiares con lágrimas en los ojos piden justicia y cárcel para todos los responsables de este lamentable hecho. Un dolor tremendo, no he perdido por este masacrador, es el ojo izquierdo. Y la verdad, hasta ahorita tengo dolores y mucha savia me da la impotencia que cargo todo el día. Día a día me lo cargo esa savia. Es un recordatorio que hemos perdido nuestros seres queridos aquí. Nos han matado, nos han masacrado tanto, dos años estamos llorando. Para nosotros no es la felicidad ahora. ¿Por nos han quitado esos malditos culpables a nuestros seres queridos?